Muy buenas noches, mis amigas y mis amigos. Estamos aquí hoy en Tiffany Vlogs. Um, les estoy dejando un videito. Espero que la luz no me ilumine mucho y que puedan escucharme bien. Discúlpenme que puse mi mano. <risa> Primero les quiero invitar a que se suscriban, compartan, comenten, que le den like al botoncito. Este esta noche si logro que este trípode se quede quieto les quería compartir mi experiencia con mi ciudadanía este, como ustedes saben yo les había comentado tuve mi ciudadanía el día 18 de diciembre del 2019 y bueno paso a contarles cómo fue todo el proceso so, el 6 de marzo del año 2018 yo metí mi solicitud con el abogado mío de siempre. Yo mi forma N-400 porque yo siempre me he estado manteniendo en comunicación con mi abogado para preguntarle cuándo sería el mejor momento de meter mi ciudadanía. Este... Entonces yo... Um, Llené la forma, hice todo lo que mi abogado me pidió, firmé contrato y pagué la suma de $1,700. So, los fees de inmigración son uh, $1,000 y el abogado me cobró solo $700 por sus honorarios. Eh, dicho esto, lleno mi forma N-400, me entrega este unos libros con, con preguntas para memorizar y con los nombres de los senadores de mi estado y todo eso. Después um, me llamaron uh, como en mayo para tomarme unas huellas y me presenté, me tomaron mis huellas y ahí quedó todo. Más o menos le pregunté a mi abogado, me dijo que alrededor o más o menos como por abril del 2020 sería mi entrevista. Bueno, al principio muy entusiasmada yo me preparé, empecé a mirar videos en YouTube, me aprendí las preguntas, leí el librito que me dio mi abogado, todo. Según yo estaba muy in, muy preocupada por, por hacer todo como lo más correcto posible. Bueno, la cuestión fue que yo esperaba mi entrevista para abril de 2020. Entonces dije, como a mitad de año del 2019 me descansé, dije, ah, falta. Entonces dejé de darle tanta importancia al estudio de las preguntas, ¿eh? me distraje un poco y dije, ah, ya no estudio. Y dicho esto que me llevo la gran sorpresa de que un día reviso el correo y encuentro el día, creo que fue el 3 de octubre, algo así, después les muestro bien la fecha, encuentro que mi cita estaba programada para el 13 de, de noviembre. Entonces, wow, me agarró, me agarró el pánico, el pánico, pero Total, total. La cuestión es que, es que me pongo a estudiar este, una conocida, me presta unas tarjetas, eso me las regala y estudio de las tarjetas, estudio de YouTube, estudio de mi forma N-400, me sentía súper nerviosa. Me memoricé las 100 preguntas. Bueno, para mí no fue tan difícil porque yo ya venía estudiando el GED. Hacía unos años atrás estaba preparando mi GED y eso me ayudó muchísimo. Entonces yo, como que ya sabía más o menos de, de la historia y de la constitución. Y, o sea, no fue tan difícil para mí las preguntas. Eran más los nervios de enfrentar a inmigración. O sea, yo jamás. Tuve un encuentro con inmigración más que para mis huellas y cuando me hice eh, residente. Pero me, aterroraba, me aterrorizaba. So, eh, el tema, hoy lavé mi cabello, está un poco brilloso. Yo me hice la queratina ahora, tres meses atrás. Me la hizo una conocida, me encanta cómo está mi pelo ondulado así. Este, otro día les voy a hacer un tutorial de cómo hacerse la queratina como verán mi pelo ha crecido mucho recuerdan que yo me lo había cortado la peluquería de la Walmart de en donde yo me peinaba cerró ha cerrado amigas y lo he sufrido no es muy caro el corte y el peinado con lavado me salió alrededor de unos 50 dólares en aquella época bueno hoy no podría hoy estoy en época de de vacas flacas, muchos gastos con inmigración. So, bueno, um, les sigo contando mi, mi experiencia. Y bueno, perdón, tengo mucho sueño. Pues yo, eh, no sé si ustedes sabían que tú cuando te haces ciudadana, tienes la opción si tú quieres te cambiar tu nombre o tu apellido. Pues yo decidí cambiar todo mi nombre. Este, por eh, razones que bueno en un en vivo algún día les estaré contando cuando ustedes me lo pidan, me lo requieran, cuando crezcamos en audiencia y seamos este, mil suscriptores. Eh, si ustedes quieren, me ayudan, por favor, compartan, comenten, suscríbanse, díganme este, qué les interesaría saber. Yo soy de Uruguay, mi nombre es Tiffany, Voy a empezar mis blog diarios. Ahora mis hijos están durmiendo. Hoy es el día, déjenme les digo, eh, 13 de, de enero. Ayer fue el cumpleaños de mi sobrino Gabriel en Uruguay. Gabriel ya cumplió como 20 y pico de años, creo, 25, 26, ¿no? creo que ya están los 30. Y bueno, eh, muchos besos desde aquí, desde Utah. Pues amigos, les cuento que hoy tenía muchas ganas de hablarles, os extraño y bueno, haré otro video en el que les estaré contando qué es lo que me ha mantenido lejos de ustedes. He estado con unos problemas de salud, muchas internaciones, es diagnóstico de fibromialgia y ahora eh, me van a operar de un criste en el ovario. He tenido una... Una procesión, eh, la verdad que ridículo todo, pero bueno, es parte de la vida. Los extraño mucho, los extrañé, pero mi salud no estuvo tan bien. He pasado por una depresión enorme después de haber fallecido mi hermanita. Ahora eh, le mando muchos besos y mis, mi apoyo a Judicita, que está pasando momentos difíciles me ha sacado lágrimas, eh, la vengo siguiendo, soy tu suscriptora, te sigo, eh, te he hecho mucha fuerza desde aquí, con todo corazón, yo había prometido ir a visitarla, no pude, empezaron mis problemas de salud, eh, New York es una ciudad a la que yo quiero ir, luego Judicita se volvió muy famosa, yo la conocí cuando y ella era como muy hermética, la entiendo, porque bueno, tiene que cuidarse, hay mucha gente loca por ahí, eh, bueno, la cuestión es que um, tengo 46, 47 años y bueno, con la edad vienen algunas nanas, tenemos que corregir algunos hábitos y empezar a acostumbrarnos a comer sano. Este, tengo hipotiroidismo, Hashimoto disease, tengo fibromialgia, una úlcera, tengo un quiste y probablemente tenga cáncer en mis senos y en mi útero, pero bueno, me hicieron un CT scan la semana pasada, estuve en la emergencia y por suerte no hay nada en mi cabeza, no hay nada en mis órganos, estoy bien limpia, ya les iré poniendo en con las novedades, me cuesta mucho respirar, um, la vida se ha puesto un poco cuesta arriba para mí, eh, sufrir de enfermedades crónicas, eh, es muy difícil. Uh, mi mente estaba como aturdida. Yo estaba dedicándome a hacer tutoriales, a hacer pasteles. La verdad que fueron tiempos que no quisiera recordar hasta que dieron mi diagnóstico. Realmente desde el 2013 hasta el día de hoy, 2020, ha sido un suplicio. Y de todos modos, um, eh, iré contándoles. He estado en terapia tomo medicación, bueno, me diagnosticaron con fibromialgia, finalmente en el mes de junio, julio empecé a tomar gabapentin, dulosectin, trazadón, son um, opioides muy fuertes, pero me han mejorado muchísimo la vida porque mi cabeza ya está clara y bueno eh, cambié de doctor um, pero la vida vale la pena, vivirla con sus pros y sus contras. Hay que aprender a quererse, a cuidarse. A, bueno, cada día de vida es un regalo, los hijos, y bueno. Quería contarles y compartirles. Eh, tuve que dejar de decorar pasteles porque estaba como muy, muy, me estresaba mucho. este Ahora estoy en casa. Me dedico a estar en casa hasta que me mejore. De hecho, esta semana, el 22, tendría mi operación. Tuve unos problemas con el seguro, cambié de plan y, bueno, me lo cerraron. Ahora no reabre hasta dentro de un mes o ni siquiera he podido acceder a mi medicina. Hoy estoy sin medicina, no he tomado el duloxetín, que es un opioide que no se puede cortar así de golpe, pero bueno. Tuve que hacerlo porque... Me encanta mi pelo, está limpio, brilloso, suave y... Uh, uh, ¡Shock! Entonces, um, bueno, este, empecé a comer sano. Quité de mi dieta eh, todo lo que son carnes rojas. Sí, como carne como pollo o puerco, pero no como tanta. Deje, empecé a desayunar avena. Tomo mi mate, porque soy uruguaya. Y bueno, les sigo eh, con el, lo que es el tema de este video y les prometo que les voy a hacer un videito de, de mis enfermedades y van a ir conmigo cuando me operen y voy a estar ahí uh, con la ayuda de mi hijo cuando tenga tiempo a editar los videos y hacer videos más bonitos para ustedes que se lo merecen. No quiero hacer este video más largo, así que bueno, les sigo contando. Y si por alguna razón el video nos quedará muy largo, yo voy a, a hacer una segunda parte de lo que fue mi ciudadanía. Total que tengo mi entrevista y me mato, me mato, me quemo el cerebro. Y no saben, esa semana no tenía cobertura de seguro médico, no tenía dinero, tuve que... Um, Prácticamente no pude comprar mis remedios, son muy caros, uno solo me sale 250 dólares, ustedes hagan cuenta cuánta medicina tomo, y mi cabeza era un corzo en contramano, decimos en Uruguay, era un bombo, era un carnaval, era un desmadre. <risa> mi cabeza era que, que yo no, me, no daba pie con bola. Y estudiando el, los nervios, el estrés. ¿Y qué me, qué me pasó? ¿Qué me pasó? Um, llega el día de la entrevista, 13 de noviembre. Voy con mi abogado. Bueno, mi abogado se fue de vacaciones a Hawái. Y me mandó un suplente, o sea, yo no sabía quién iba a estar ahí esperándome. Este, me había dicho que iba a ir él, luego no fue, y bueno, está. Los nervios de que iba a ir, yo no sabía cómo reconocer a la persona que el abogado iba a enviar. Se, me, sí me molesté, se me hizo poco profesional. Yo conozco a mi abogado de años, de hecho, él me arregló desde el año 2000, creo, 2007, 2008 lo conozco en sus comienzos, muy buen abogado, es un gringo muy bueno, gringo loco, una persona muy profesional, me, él me ha hecho todo el proceso de mi caso, yo tenía una visa U. Era una visa humanitaria. Yo fui víctima de un crimen en los Estados Unidos. Por eso agarré mi permiso de trabajo en el 2009. Luego de tres años de permiso apliqué para mi residencia. Y después de cinco años recién pude aplicar para lo que es mi ciudadanía. Apliqué lo más rápido que pude porque siento que era lo mejor. Lo más rápido que saliera. de a mí me estresa demasiado los, los exámenes, los test. Me pone, ay, cuando tengo que rendir, me, me estresa. Es algo que, que me súper, me súper puede. Entonces, este, les cuento que... Deme un segundo, voy a tomar agua. Tengo mi boca seca. Les cuento que no veo nada porque <ríe> acabo de sacar mis anteojos. Salud. Y bueno... Eh, me maté, eh, me estudié casi todas las 100 preguntas día, noche, con mi cabeza toda mareada, con una nube negra, sin la medicación. Me fui sin la medicación y bueno, voy con mi esposo y vamos con el abogado y cuando estoy sentada el abogado me dice, Fulana. Entonces digo, sí, soy yo. Bueno, me hizo como un pre-test y me puso más nerviosa. Bueno, se tardaron ahí como una media hora y abre la puerta el oficial, entramos. Ustedes no quieran saber lo que se siente en ese momento. Fue de las cosas más, ah, no sé, uno espera como algo la seriedad del evento, ¿no? Este es un evento muy importante, es algo positivo, o sea, no tengan miedo a meter su ciudadanía, este, empiecen a estudiar, si ustedes estudian, si ustedes están preparados, no es, no es tan malo como uno lo imagina, pero sí es algo que te pone muy nervioso, no te voy a mentir, si, si te pones nervioso, sí. Si, si estás ahí y tú no quieres hacer nada, que vaya a enojar al oficial. Pero por suerte estaba mi abogado ahí. Y bueno, me hizo unas preguntas este, muy sencillas. Eh, respondí a las preguntas. Realmente no me hizo seis preguntas. Creo que me hizo tres o cuatro. Las respondí bien al hilo. Les voy a dar un consejo a los que estén poniendo su ciudadanía. Um, mi trípode se ha torcido un poquito Me disculpan si la cámara está torcida He puesto la luz Pero tampoco quiero ponerla muy directa Y que no me vean ah, O okay, que ilumine mucho Espero que me escuchen bien este, Tómense su tiempo Escuchen No contesten a lo loco Porque Las preguntas Están todas concatenadas Están todas ya después les voy a explicar en otro video este, escuchen si no entienden pídale al oficial con toda confianza yo me tomé el atrevimiento de <risa> yo vi Cuando... si ustedes me siguen de hace tiempo y ven mis videos ustedes verán que yo um, tenía una franquicia de limpieza y uno de los de, lo, de, de mis clientes, era Rodney Hood, que tengo una foto con él, ahí por ahí la voy a bajar, y jugaba en el Utah Jazz, y cuando entré a la oficina había puros esos macacos con la cabecita así, esos que mueven la cabecita, y era todo de Utah Jazz, entonces comencé, ah, sigues al Utah yo bien quitada de la pena, le digo con toda confianza, Ay, te gusta el Utah Shaz y le di charla al oficial como para romper el hielo con toda educación, pero le dije, oh, eres fan del Utah Jazz estoy viendo que tienes a fulano y a Charla, Y Charlie dice, no, dice, esta no es mi oficina, estoy en una oficina prestada, pero veo que sabes mucho. Eh, bueno, él lee algo en su computadora y te pregunta, bueno, yo me cambié mi nombre, este, y este, entonces él te muestra un tablet y te dice que leas el nombre porque así va a aparecer en tu, tú tienes que chequear, chequear, um, eh, mejor lo dejo para otro día. Me ¿Sabes qué? Me pensé que voy a hacer un video específicamente de cuando cambias tu nombre en tu ciudadanía Y todo lo que te espera después Porque en realidad no es tan difícil como me habían dicho Mucha gente me había dicho cosas que no son ciertas Son mitos urbanos Y voy a darles el, el right video Bueno, mire muchos videos en ese tiempo Me la pasaba viendo videos y videos y videos Gracias a todos aquellos que comparten sus experiencias, eso es lo que me motivó hoy a bajar este vídeo, aunque es un poquito largo. Me pareció interesante poder compartir con ustedes mi experiencia de la ciudadanía. So, entonces el proceso entero se llevó como un año, menos de un año. Yo apliqué en marzo 6 y en abril 18 ya me estaban tomando mis huellas y en Octubre me llegó el aviso de que tenía mi appointment en noviembre del 13. Generalmente tu ceremonia va a ser el mismo día que te haces ciudadano o eh, un mes exacto después. La mía fue un mes y unos días. Este, mi entrevista fue un 13 y mi ceremonia fue un 18, pero ya les voy a contar por qué, probablemente yo me cambié mi nombre. Yo voy a dejar este video acá hoy porque es muy tarde, me estoy durmiendo y estoy um, haciendo muy largo y... Si les interesa, me siguen, me esperan en la próxima entrega del video. Voy a estar compartiendo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook y en Instagram, para que puedan ver mi familia, para que podamos interactuar, para que podamos este, comunicarnos, para que me puedan hacer las preguntas que ustedes deseen y a los que quieran eh, más contenido. Si quieren que haga tutoriales de pasteles, de fondant, qué quieren que les enseñe, voy a estar teniendo novedades, este, como por marzo, abril, de un nuevo negocio que quiero emprender. Y, y se aceptan donaciones para que me ayuden a levantar mi canal. Eh, los que quieran, eh, les voy a dar mi, mi Venmo. Uh, para que puedan ayudarme con donaciones que van a ser dedicadas a sorteos en mi canal y quiero abrir sorteos y quiero abrir este cómo se dice uh, contenido y viajes. So, ahorita que soy ciudadana estoy planeando un viaje a México por tierra nomás estamos esperando la residencia de mi esposo mi esposo les quería contar nuestra historia de la deportación de mi esposo hace dos años atrás. que ¿Se acuerdan que lo, les conté en un video? Estaba muy triste que lo habían puesto en deportación y cómo le perdonaron su deportación. So, comenten, pregunten, compartan y den like. Y por favor, uh, síganme, ayúdenme. Um, fíjense en los links, no en este video, pero en próximos videos. En, en el próximo voy a estar poniendo mi Instagram, mi Venmo, para que ustedes colaboren, para que me puedan dar donaciones. Ustedes saben que este, estamos empezando y con esto de mi enfermedad he, teni he tenido que dejar de trabajar. Quiero bajarles contenido, quiero crecer mi canal y quiero hacer viajes para ustedes. Tengo planeado un viaje a Chicago, a Nueva York. Queremos ir con mi esposo en el verano a, a, a California y hacer muchos videos y aventuras de nuestros blogs familiares, cocinar. Eh, voy a estar vendiendo tamales para el día de, de la Virgen. Entonces, este, por favor, le pido a la comunidad que me ayude, que me comparta, que oremos por Judicita. Y, y por sus hijos y que podamos ayudarlos este, con nuestras oraciones bueno, les voy a dejar este video por aquí y las estoy viendo mañana, les quiero hacer blog de cómo me levanto y cómo levanto a mis hijos las quiero mucho este, se me cuidan y los quiero dejar con una Uh, reflexión vamos a uh, vamos a buscar uh, una reflexión uh, este, amense, cuídense crean en Dios y, y amen a sus familias salúdenlos, cuídenlos uh, las cosas materiales van y vienen lo único que nos llevamos a la tumba es lo que guardamos y atesoramos en el corazón. Este, sean felices, sean buenas personas, perdonen para que sean perdonados y amen mucho. Este, y todos los caminos se les van a abrir, el Señor los va a bendecir mucho. Y um, oremos por Australia, por los animalitos, oremos por Judicita Blogs, oremos por... por por el mundo, para que no haya guerra, para que podamos estar todos unidos y todo pueda haber paz. Los queremos para que haya comida, alimento y vacúnense, porque muchas enfermedades que ya estaban erradicadas se están volviendo solamente porque, porque no nos estamos vacunando. Ahora, eh, quiero compartir también, eh, yo hace como 18 años que, que no veo a mi familia y voy a estar viajando se acuerdan que tengo una hermanita en Chile y otra en Uruguay todo eso lo voy a compartir con ustedes pero es y tengo sueño mis viajes y todo hoy estoy vistiendo una blusa muy bonita que nothing but trouble y me, totalmente me describe Porque yo soy Nothing but travel My last name is travel so, Las quiero Bye Besos gordos Besos gordos Les mando muchos besos Compartan, suscríbanse Síganme Denle like, activen la campana de notificaciones para que siempre les estén llegando mis locos videos besos y activa la campana ding dong